Buenas tardes, bienvenidos al sorteo 6802 de Dorado Tarde para hoy sábado 13 de mayo. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. En Bogotá y con Dinamarca descarga la aplicación Paga Todo, regístrate, recarga y juega. Chance, Maxi Chance, Super Chance, Paga Millonario o Chance Millonario. Y dale un chance a todos sus sueños. Preparados apostadores, este es el resultado ganador. 9, 6... 0, 1. Verifiquemos el resultado ganador. 9601. 9601. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores, y de que siempre, chance legal en paga todo. Paga todo para todo. Felicidades.